All <laughs> Estamos con Carlos Lievana, que es fundador de Factor Libre y una de las personas que, que yo conozco con mayor conocimiento en el mundo de los RP, ya que lleva mogollón de años en, en ello, que es una de estas partes que, que muchas veces obviamos porque no son tan sexys, por decirlo así. No un paso, como pasa como la logística, son las partes core de negocio, pero como no es lo más bonito, pues lo dejamos de lado. Y, y hablando con, con Carlos, que además eh, hace tiempo que tenía en el radar traerle, porque hemos coincidido en mogollón de, de veces, el otro día hablando con él y diré, joder, es que, que nunca tratáis las cosas, lo que pasa por detrás del negocio. Digo, venga, es verdad, así que vamos a hacer un especial. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y, y un, un placer. Y suscribo tus palabras, soy, soy un gran defensor de ese, de ese argumento porque es cierto que, que muchas veces, digamos, en el, en el tema digital la venta es muy importante, pero claro, todo lo que viene después eh, es casi igual o más importante incluso y se nos tiene un poco de lado. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que, que, que siempre soy un poco reivindicativo ahí cuando, cuando hablo. Y, y nada, aquí vengo a contaros un poco nuestra experiencia y y a ver si puedo aportar valor a, a no. vuestro mundo. Muchísimo, muchísimo. De hecho, o sea, hay un, un el gran gigante del e-commerce, por ejemplo, Amazon, es un, una empresa que destaca por sus operaciones, es decir, que es toda la parte que se tocaba con un RP. O sea, que para que lo pongamos en contexto, que los gigantes no llegan ahí solo vendiendo, sino siendo muy buenos en operaciones. Desde luego, yo mi experiencia con, con clientes ya que tienen un volumen y, y hablando con ellos y un poco valorando su situación, etcétera. En general, todos coinciden que, eh, llegado un punto, el éxito lo dan las operaciones, no lo da la venta. Porque eh, llega un momento, digamos, que ya no es solo vender por vender, sino eh, vender bien. Y con vender bien me refiero a que toda la experiencia del cliente sea homogénea en, en, digamos, en todo el ciclo, toda la cadena de, de procesos. Y, y para ello es, es necesario tener un, un software de gestión, un ERP que, que, que lo controle todo. Venga, pues ahora vamos a ir profundizando. Lo primero, ¿cuál es tu historia para conocerte antes de Factor Libre? Porque tú ya, tú sí. ya venías también, además del mundo de RP, si no recuerdo mal. Cuéntanos un poquito tu historia. Sí, bueno, yo, yo trabajaba, mi primer trabajo fue en el Banco Santander. Era, era un, digamos, trabajaba en la consultora, digo, en la gestora de activos, en la parte de tecnología. Y bueno, me llamó un, un, un, un amigo que, que yo tenía en, en, en León un tema, bueno, tenía eh, tiene varias empresas y necesitaba montar un, un RP en una de ellas y, y bueno, casi sin querer acabé en, en, en este mundo. Ya iba a ser algo puntual, un proyecto solo para, pues, para, para cumplir esa, esa necesidad que tenía. Terminó derivando en, en, en una empresa. Ahí, desde el primer momento, elegimos lo que en su momento era OpenRP, que ahora es SODU. Y bueno... Eh, esa relación, digamos, cometimos todos los errores que dicen que no hay que cometer, con amigos, sin pacto de socios, sin dejar nuestros roles claros, etc. Y, y nada, como en el 2011 nos, nos separamos y ya me vine aquí a Madrid y, y monté Pacto Libre, en parte con el equipo que ya, que ya tenía en, en, en León. Eh, a raíz de esto, digamos, con la experiencia mala de, de, de, de mi primera empresa, eh, hemos sido un factor libre desde el inicio, ha sido como una empresa muy bustrapeada, vamos a decir, por, por aplicar el, el, el palabra famoso, pero básicamente ha crecido en base al, al, al sentido común. No, no tengo socios, soy el único fundador. Eh, nunca hemos tenido deuda, desde el primer momento hemos sido rentables, aplicando un poco el, el, el conocimiento y nada, eh, ahora mismo somos un equipo de 20 personas. Estamos especializados en, en Odoo, como decía, que ahora contamos un poco tanto de Odoo como, como de ERP, y trabajamos con empresas eh, que distribuyen producto. Es una especialización un poco laxa, vamos a decir, no es no estamos focalizados en un sector concreto ni en un, en un eh, producto concreto, sino que eh, cualquier empresa que tiene producto pues es, es susceptible de ser cliente nuestro. Es un poco nuestra, nuestra historia. Mola. ¿Qué aprendizaje tuviste en, esa primera, en ese primer emprendimiento antes de Factor Libre? ¿Hay, hay alguna clave que dijiste, mira, de esta, de esta me, la, me la llevo y la voy a aplicar siempre? Pues básicamente, eh, el, el no dejar las cosas claras. El, yo era muy joven de aquellas, tendría unos 25, 26 años cuando, cuando, cuando empecé la primera empresa y no dejamos las cosas claras a nivel de, de responsabilidades entre, entre nosotros. O sea... La relación ahora mismo con mi antiguo socio es, es inexistente, aunque personalmente no le guardo ningún rencor y seguramente no estaría aquí si no, si no fuera por, por la oportunidad que me brindó, pero eh, sí que es cierto que, que a nivel personal, sobre todo, una ruptura de este tipo con una persona que era mi amiga, mm. pues, pues sí que me aceptó bastante y seguramente ha influido pues, en, en lo que ha sido Factor Libre ahora y, y, y cómo, cómo lo, lo monté y, y las decisiones que yo tomando a nivel de de socios, me han ofrecido muchas veces, eh, pues, desde clientes hasta proveedores, bueno, todos, me ofrece ofrecido muchas veces mucha gente por, por determinados motivos el, el ser socio mío y siempre he preferido eh, ir creciendo poco a poco, más a recursos eh, propios, más que pues dar entrada a, a terceros, un poco por el miedo de, de, de qué pasará. El ser socio solo, el único digamos, tiene también sus desventajas mucha comedura de olla que al final no puedes no puedes comentar con nadie. Pero bueno, eh, la viabilidad de la empresa ya está demostrada hace años, estamos en una fase de, de crecimiento y al final ha salido, ha salido todo bien. Oye, ¿y, ¿y en esta andadura solo eh, te apoyas en alguien del equipo o en alguien de fuera o cómo lo gestionas? Claro, desde luego, o sea, eh, eso también lo digo siempre, suena muy, suena muy, muy tópico, eh, al final, eh, factor libre es el equipo. Tuve muchísima suerte con, con, con los primeros trabajadores especialmente porque es un, digamos, son, son puestos eh, importantes, los Hugo, Laura, Kiko, que, que la gente que está en el mundo du pues, pues, pues conoce bien y me, me ha apoyado mucho en ellos y la empresa ha crecido eh, en gran parte gracias a ellos. ¿vale? Entonces una empresa de servicios y un equipo potente pues es que al final no tiene, no tiene sentido por mucho que el fundador sea A, B o C, sin, sin el equipo no, no, no salen las cosas. Y yo, afortunadamente, desde el inicio tuve mucha suerte. bueno, ahora puedo decir que tengo un equipo bastante, bastante bueno también. Y, y del cual me enorgullezco. Y <ríe> las cosas pues siguen adelante. Gracias. gracias a ellos. mola, mola. Bueno, cuando, cuando publicaba eh, por Twitter para hacerte preguntas, me han hecho un mogollón de preguntas que luego te iré lanzando, pero ha habido una que me ha hecho gracia, porque me la hacía Alfonso sí. de Gastronomía y Fitness y me decía, ¿qué es un RP? Y digo, bueno que no lo recuerden porque a, a, veces, <risa> a veces pasa por, ¿qué? Sí. claro, quedamos por supuesto que tal. Y es verdad como lo decíamos antes, ¿no? Como es algo que no se le da mucha visibilidad, porque es en la parte del back office del negocio, que es muy importante, pero a lo mejor no es tan llamativo, habrá gente que no lo entienda. Cuéntanos, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo explicas a la gente un poco profana qué es un RP. Vale, la explicación rápida y fácil es que un RP es un software de gestión que se llama la eh, tipología integrada o integral, ¿vale? ¿Qué quiere decir a efectos prácticos? Es un único software, una única aplicación informática, desde la cual gestionas toda tu empresa. ¿vale? Eh, tus trabajadores, tú mismo, tus clientes, proveedores incluso, si, si les das acceso, solo acceden a una, única, a una única herramienta donde recoges y controlas toda tu, toda tu empresa. Viene un poco en contraposición, en la PyME, sobre todo, al modelo clásico de 14 aplicaciones departamentales, el ContaPlus por un lado, el, la de ventas por otro, el Excel D, la base de datos access de ¿vale? Pues ahí, en ese modelo que se llama distribuido, al final es un modelo con mucha ineficiencia. Hay datos eh, duplicados entre bases de datos. El proceso requiere de este trabajo manual, no es, digamos, eh, no, no fluye de manera correcta, ¿vale? En cambio, un RP eh, es todo lo contrario. Es una única herramienta donde todos los departamentos acceden, tienen sus, sus áreas eh, y accesos propios, ¿vale? Pero toda la información y todo el proceso está, está en esa sería, digamos, la, la definición clásica de lo que es un ERP. Mola. Y, y ahora que has hablado del Excel, ¿en cuántas ocasiones eh, pasáis de procesos que están en Excel a, a un ERP? Porque me, me imagino que habrá muchas empresas Muchos, todavía que vivan de esto. Muchas veces. El Excel es el gran enemigo de, de un ERP, te iba a decir, porque, porque al final hay mucha gente que está muy acostumbrada a, a gestionar sus procesos en, en Excel. Pero también suele ser el gran enemigo de la empresa. Eh, muchas veces, el, eh, siempre lo cuento esto también, digamos, el, lo que motiva a implantar una, una solución de gestión más profesional como un ERP suele ser una catástrofe. Y, y <risa> en, en gran medida, muchas veces, el Excel suele ser eh, parte de, de, del, problema, del eh. problema. Pues Excel corrupto, se hacen inmanejables, ¿vale? Uh -huh. Y sí que, sí que es. Eh, es, es, vemos cosas pues, oye, eh, curiosas, hay gente que tiene unos Excel montados, digo, pues esto, ni la NASA, unas macros por aquí y tal, y al final, pero luego lo ves y dices, joder, es que estáis complicando las cosas de sobremanera, pero bueno, eh, en determinadas casuísticas, digamos, pues puede tener sentido, volúmenes. Vale, ahora que ya sabemos lo que es un, un RP, eh, antes nos decías que estáis espe especializados en Odoo y aunque luego a lo mejor hablaremos de otros, eh, ¿por qué os especializasteis en, en Odoo? ¿Y qué es lo que os mantiene ahí? Porque al final han ido surgiendo nuevas cosas y vosotros seguís con ese foco, para algo será. Nosotros, en el cuando, cuando tuve que elegir en, en, en la primera empresa con qué, con qué realizar el, el proyecto que comentaba antes, valoramos diferentes opciones y eh, estoy hablando hace... 14 años ya, que, que, que viejo soy, eh, en ese momento digamos que el mundo ARP eh, estaba mucho menos evolucionado de lo que puede estar ahora, ¿vale? Es decir, había era, era un mercado, todavía sigue siendo un poco opaco, pero de aquellas era mucho más opaco y sobre todo eran soluciones muy poco flexibles, ¿vale? No, no tenías la oportunidad de coger un RP y casi montar un equipo para, para hacerlo, para adaptarlo a tu gusto, ¿vale? vale. Sin necesidad de un tercero, etcétera. El proyecto en el que, que, que, que, que conectamos nuestra andadura con, con OpenRP ahora ODU requería una, una personalización muy fuerte uh -huh. y tenía sentido que, que fuera un RP de código, de código abierto. Valoramos varios, de aquí ya estaba eh, Factura Luz, que se llama de otra manera ya no, no recuerdo, uh -huh. Open Bravo, que estuvimos viendo en, en, en Navarra, y OpenRP. Y, uh -huh. Y, bueno, valorando pros y contras de, de todos ellos, eh, optamos por, por, por OpenRP. Y digamos que en todo este tiempo, la filosofía eh, que nos llevó a tomar esa decisión se ha mantenido, ¿vale? OpenRP sigue siendo un ERP de código abierto, y bueno, ahora, ahora, ahora profundizaremos más, bueno, ahora se llama ODUNO OpenRP, uh -huh. pero bueno, que, que, que la filosofía se ha mantenido y eh, ha demostrado que hasta cierto este punto la decisión que tomamos pues fue, fue la Oye, genial. Y a, a mí me encanta este tema de, del software libre que, bueno, yo soy un gran, gran defensor y siempre uh -huh. me ha gustado este movimiento. ¿Cómo es? ¿No? Porque al final, claro, es, es una convivencia siempre extraña. Yo, yo integráis en empresas un software que es libre y la gente entiende gratuito y, uh -huh. y pero claro, tiene un, un gran coste de, de integración. ¿Cómo es esta, este modelo de negocio? Básicamente, eh, ahora mismo nuestro modelo de negocio se basa en cobrar nuestros servicios, ¿vale? Es cierto que eh, dentro, o sea, yo también soy un gran eh, promulgador de, del Código Abierto, obviamente, eh, es cierto que hay un punto de eh, lo que es la implantación de un ERP que la herramienta es importante, el software es importante, pero el proceso, digamos, que también lo es y la experiencia del implantador es, es un plus muy, muy grande, claro. ¿vale? Suele ir parejo, la implantación de un RP suele ir parejo a un, a un proceso de mejora interna de, de, de la empresa, ¿vale? Es decir, llega un momento en el que te planteas qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal y todo ese proceso que vas, que vas un poco hundiendo lo tienes que controlar con, un, con una herramienta informática. Entonces, la gracia de un RP no es solo la herramienta, sino el proceso que te lleva, que claro. te lleva a, a, a implantarlo, ¿vale? Y además... En nuestra, digamos, filosofía, eh, nosotros no vendemos un producto, sino un servicio, las empresas van evolucionando y el ERP tiene que ir evolucionando acorde a esas necesidades. Por ejemplo, con, con, el, con, con todo este tema del, del coronavirus, eh, nosotros tenemos clientes pues, que venden, que tienen tienda física, ¿vale? Estamos viendo en todos ellos un movimiento de transformación de la tienda física, donde claro. todas las restricciones que, que va a haber a futuro llevan que la tienda física va a cambiar un poco su rol. Todo lo que hablábamos antes de la unicanalidad, etcétera, que, que nosotros ya teníamos desarrollado, ahora toma un punto mucho más importante porque parece que el canal online como punto de inicio de, de la relación con el cliente va a tomar aún más, más relevancia y la tienda física se va, se va a transformar desde pues un punto logístico hasta un punto de entrega de pedidos hechos en, en, en la parte online. como Cosas que no son nuevas, pero mucho más potenciadas. Y que eh, merece la pena, eh, dar, en aras de dar el mejor servicio al, al cliente, pues mejorar el RP para, para controlar los procesos. Y como esto, pues lo hemos vivido desde, empiezo vendiendo la tienda online y monto tiendas físicas. Va, necesitas el ERP que todo lo controle tengo tiendas físicas y, y cuando, vendo en dos, o sea, cuando tengo dos tiendas físicas tengo unas necesidades, pero cuando tengo 90, pues las necesidades son otras en todos los aspectos, reposición, en la gestión de la tienda física como tal, etc. Eh, no, empiezo a vender en Amazon. O sea, todo eso, cada vez que hay una decisión en la empresa que, que afecta a nivel, a nivel procedimiento, tiene que haber un software pues, que lo... No, entonces, por no enrollarme mucho, básicamente vendemos, o sea, vivimos de, de dar servicio a nuestros clientes y nuestra relación con, con ellos es muy a largo plazo. Eh, esto también es un poco filosofía ya nuestra, o sea, primamos un poco más las relaciones a largo plazo y de calidad cercanas más que de cantidad. Somos una empresa que nos apoyamos en un producto, pero pura de, de, de servicio. Eh, ¿y, ¿Y hay algún tipo, Odu, aunque sea software libre, ¿tiene algún tipo de licencia o vosotros como partners eh, tenéis que pagar por, por algo? Ahí hay, eh, ya depende un poco del implantador, ¿vale? Uh -huh. Nosotros solo trabajamos, o sea, Odu tiene una parte community, vamos, comunitaria, uh -huh. Y tiene una parte enterprise, ¿vale? Eh, básicamente, la parte ent enterprise está construida sobre los módulos comunitarios, le añade una serie de funcionalidades, ¿vale? Y lleva parejo un, un cobro de, de licencias. Eh, es lo que ellos utilizan también en su modelo SaaS, Odoo desde, desde México. Si traes en odoo.com, pues, su mensaje ahora mismo es como muy SaaS, ¿vale? Y oh. puede que, que, que, que hasta cierto punto sea, por lo que yo os cuento o lo que os estoy contando, sea un poco... Eh, extraño, ¿vale? Pero es, digamos que Odu desde Bélgica uno de sus, ahora mismo, de sus puntos principales de, de revenue es el SaaS y, y la parte enterprise, ¿vale? Nosotros como factor libre trabajamos únicamente con, la, con, la, con el Odu comunitario, ¿vale? ¿vale? Tenemos mucha experiencia, llevamos un montón de años, como, como te decía antes. Colaboramos con la comunidad. Hay una comunidad muy buena, muy potente en el mundo Odu. Además, eh, estamos... Hay, digamos, entidades, hay una entidad mundial que se llama OCA donde, en la que participamos y que pone un poco reglas que todos los implantadores pues, para eh, que aportemos funcionalidades al, a, a Odu y en cierta medida contrarrestamos lo que Odu Bélgica ofrece en la, en la parte Enterprise. Y, eh, además, y luego hay una asociación española, la a EUDU, que somos uh -huh. también fundadores, que llegamos hace un par de años, que un poco ya no solo va en la línea del código, sino también de, de fomentar el, el uso de EUDU en, en España. Entonces, con todo esto, nosotros 100% le ofrecemos una versión eh, pura de código abierto, complementada con estos desarrollos de OCA, más desarrollos propios que tenemos, más lo que podemos desarrollar en cada, en cada cliente. Pero siempre desde la óptica de... Mola, me, me gusta además eso de que claro, tiene modelos software libre, es muy habitual esto, ¿no? Tener una versión Enterprise de pago y en todas las comunidades, lo mismo pasa en Magento, en la comunidad trata de suplir eh, lo que sí. ofrece el Enterprise con, con otros software. Es, es, es curioso la convivencia de los modelos. Es curioso, ellos tienen su, su propio modelo de negocio que es totalmente respetable. Casualmente la parte Enterprise en todos los, en todo, en, en los software de código abierto suele llegar cuando hay un... El capital, el poder por medio. Sí. porque bueno ya se, se pervierte un poco hasta cierto, hasta cierto punto el mensaje el, el libre pero sí que es cierto que eh, en este caso comparado con otros con otros proyectos de código abierto que hemos visto tanto en licencias como como en, en funcionalidades desde verificar lo respetan mucho eh, volviendo un poco a, a mis inicios OpenBravo eh, parecía todo lo contrario, era como mucho más cerrado y, y mucho más básico de inicio y cuando empezaron a fomentar la parte de Enterprise, realmente es que era un producto muy superior en Enterprise y no tenía sentido entrar en el, o sea, parecía que la parte comunitaria era solo como el caramelito de, de yeah. estamos en el, en el mundo del código abierto, ¿vale? mm. Aquí es, ya te digo, que solo con, con lo comunitario se, el, el producto es muy, muy bueno. Mola. Eh, te quería preguntar también. Eh, ya hemos hablado al final, nos has contado varios de los beneficios en, en distintos momentos de, de los RPs eh, y ya nos queda claro, pero eh, ¿cuál sería el momento ideal para plantearse integrar un RP? Vosotros tenéis mucho foco en pues lo has dicho, ¿no? En, en, en negocios como en paquetes, en e-commerce, en retail y demás, pero si nos puedes dar también pistas en otra tipología de negocios que conozcáis. Que digas, oye, en este punto de inflexión es cuando, si no tienes un RP, vas a empezar a tener un problema. Vale. Aquí la respuesta es cuanto antes. <risa> ¿Por qué? Eh, o sea, sí que es cierto que en el mundo de RP tradicional, eh, de hecho, o sea, es un concepto que no es nuevo, viene de, de los años 80, los Arna Navision, etcétera, siempre se asociaba a lo que es un RP a la empresa grande. ¿vale? Uh -huh. Entonces, solo tenía sentido cuando llegabas a un determinado volumen. Y ya realmente pues era un desbarajuste de tu empresa claro. y, y necesitabas poner control con soluciones muy caras y muy largas de implementar, pero bueno, eran las únicas que existían, ¿vale? La gracia de ahora es que tú puedes decidir un poco el alcance del de, de, de proyecto desde, desde el principio. Claro. Es un poco el modelo ágil, el típico gráfico que te dicen, ¿quieres un coche? Y hay uno que es el no ágil, primero la rueda, luego el, el, la ventanilla, luego el no sé qué y acabas con el coche aquí puedes empezar muy ágil. Puedes empezar con el patinete, luego con la bicicleta, luego con la moto, ¿vale? Entonces, eh, sí que es cierto que una vez validado el negocio, o sea, no, yo no voy a recomendar a nadie que empiece desde cero si, si uh -huh. no tiene claro su, la validación de su negocio, pero una vez validado mínimamente, cuanto antes mejor, porque no hace falta empezar con el, con el transatlántico sino que, que se puede empezar con, con una solución más modesta, más adaptándote quizás a, a, a, al producto como tal y aprendiendo un poco también de, de, de lo que te ofrece, más que, eh, de, digamos, ir a un objetivo como muy ambicioso de claro. desde el principio. Y, y en fases muy iniciales eh, seguiré recomendando Odoo, o, o hay alguna otra solución que dices, oye, para un modelo de negocio que está recién validado, primer año de vida, a lo mejor te interesa evaluar esta otra opción. Yo soy muy friki del, de, las, de las aplicaciones de gestión, o sea, no solo porque porque vivo de ello, sino que bueno, eh, es cierto que, que, que me gusta mucho ver lo que en el, en el mercado. Te puedo recomendar varias. Eh, una que me ha sorprendido. Eh, para bien es Holde, que además son españoles y son los sí. chicos, chicos jóvenes eh, y, y tiene una solución que me, que me gusta, ¿vale? No te voy a mentir. ¿Cuál es el problema? En general, el mundo ERP eh, tiene un concepto de cliente cautivo, ¿vale? Ah. Y eso lo he visto mucho. Al igual que te puedo recomendar esta, no te recomendaría ninguna, ninguna solución de una empresa francesa con cuatro letras y que empieza con S. Eh, porque he visto auténticas barrasadas. O sea, gente que tiene su aplicación de gestión, esta empresa crece en base a, a comprar eh, softwares, y llega un momento en el que te dejan de dar servicio y más o menos es, o entras por el aro, pagas los 15.000 euros, creo que era, de, para migrar a la solución X, y o Z, o, o, o dejas de poder utilizar la aplicación. Entonces, volviendo un poco, eh, en general, también es un poco filosofía mía de vida, o sea, no me gusta estar cautivo de nada yeah. ni de nadie, ¿vale? Al ser código abierto, nuestra relación con nuestros clientes es muy sana. Si no hacemos bien nuestro trabajo, tienes 14.000 implantadores con los que puedes, a los que puedes acudir. O, si en algún momento creces, puedes montar tu propio equipo técnico o tu propio equipo de RP y hacerlo internamente, y, y podemos incluso convivir, es un poco el modelo que vemos con, con, con, con muchos de nuestros clientes ahora mismo, ¿sabes? Es una relación sana y, y no, hay, no hay ningún problema. Entonces, más allá de la, del, del corto plazo, hay que pensar un poco a futuro. El cambio luego de RP es, es complicado, entonces, si eliges una solución que te, soluciona los, que, que te solventa los problemas actuales, pero que, que a, a largo plazo no te va a servir, pues seguramente estás trasladándote el problema a... A, a futuro entonces es un poco volviendo a la, a la pregunta también previa es algo que el te permite oye está igual con el modelo SAS o, o, con, o con la versión más básica autoimplantada incluso sabes y, y luego pues oye a partir de ahí eh, eh, se va lo, lo vas evolucionando entonces dicho esto la conclusión sería un poco dependiente del, del, del negocio ya o sea, no quiero lo, lo hablábamos un poco antes, tampoco quiero sonar ultra comercial, porque, porque siempre se te va el, el argumento a la, parte, a la parte comercial, pero sí que me gustaría que la gente, eh, a la hora de tomar esta decisión, que es muy importante, pues que no, no solo fuera el corto, sino el medio plazo el que lo vale, Así que pienses a lo mejor dos, tres años vista y digas, oye, esto bueno, me tiene que soportar hoy, pero me tiene que aguantar, o sea, claro. Dos añitos mínimo, porque porque si me aguanto a mejor solo un año, eh, en cuanto crezca un poquito, ya ha pasado ese año y tengo tengo el problema y tengo que rehacer todo el trabajo. Pero luego, o sea, uno de las de los, de los puntos fuertes y además es demostrable, de es, es, es la escalabilidad y, y, y, y digamos ese proceso de mejora continua. Nosotros, para ponerte un ejemplo, Scalpers tiene 200 puntos físicos, facturan no sé cuánto, una burrada de millones, tiene un almacén enorme. Y, y, y lo gestionan con Odu pero otros clientes más pequeños igual están empezando alguna marca digital, etcétera pues igual son una décima parte de scalpers en necesidades y lo utilizan también, ¿sabes? Entonces, eso ya denota, digamos, un poco el... el, el, el ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde, ¿dónde entras? ¿Sabes? Oye, pues mira, vale, inicialmente tus, tus necesidades son estas, pero cuando tengas estas otras necesidades, aquí vamos a estar para, para, para ayudarte. Por eso también el, el, la filosofía de largo de largo plazo que tenemos en Factor Libre va un poco en esa línea, ¿sabes? no Hay gente que, que siempre me dice, céntrate solo en clientes de, de moda. Eh, menos mal que no lo hicimos. Entonces, entrate solo en, en, en empresas pequeñas y haces un vertical y un SAS y no sé qué. Es que no, no, no tiene sentido, ¿sabes? Lo que nos gusta son empresas que tienen, que tienen potencial y recorrido y a, y a las que ayudamos, que al final es claro, de lo que se trata. Claro, que las ayudáis a, a, ir a crecer adaptándote a estas necesidades. Eh, hablabas antes de y salía al tema un poco en paralelo, y pero te voy a hacer la pregunta directa. ¿Qué hace falta antes de incluso decidir integrar un RP? O sea, porque entiendo que no es me quiero montar un este y ya está, sino que tiene que haber un pensamiento antes. Lo primero, antes de todo, es plantear tus procesos, ¿vale? Suena muy poco sexy. Es mm -hmm. una cosa de hablar de procesos. Eh, es, es otro de, los, de las rémoras que tenemos la gente de RP, claro. que hablamos de términos poco sexys. Que tendríamos que inventarnos algún término que sea sí. algo mejor. <risa> Pero plantear, plantear tus procesos y un poco tu estrategia, tanto de negocio, como digital incluso, ¿vale? y ver un poco eh, tus necesidades. O sea, sin ese mínimo análisis no, no va a tener éxito. O sea, hemos visto una empresa familiar, me viene a la cabeza que, que vimos hace poco. Están trabajando con un software relativamente regulero, pero bueno, trabajando, eh, eh, tienen sus, sus problemas, entra el, el hijo, que, que la segunda generación de, de, de la familia entra, entra a trabajar, y parece que quiere imponer un cambio de, de una herramienta nueva. Entonces, sí. yo, yo me siento con ellos y les digo: a ver, exactamente por qué estoy aquí. O sea, ¿qué, qué, es, qué, qué, qué os lleva a, a cambiar? No saben decírmelo, digo. Entonces, si, si no sabes por qué estoy, ¿para qué vas a hacer? O sea, ¿para qué vas a hacer el esfuerzo económico? Para... Si realmente no, no, no sabes el motivo, o sea, reflexiona por qué, por qué necesitas un, un cambio o, o, o, o qué necesidades a nivel de gestión tienes. Y a partir de ahí hablamos. Y luego hay veces que suele ser todo lo contrario. El, el joder, ¿cómo no me has llamado hace seis meses más? He visto, hay cosas, eh, bueno, procesos manuales, eh, gente que de repente saca, yo qué sé, eh, mil pedidos. Recuerdo uno, uno hace muchos años, mil pedidos al día a base de papel. yo, hostia, Claro. ¿Cómo puedes uno, hacer uno, esto? Uno a uno, impreso el papel, la etiqueta de transporte en el, en el Seguro Express este que, que te lo tienes que meter todos los datos y preparando pedido uno a uno. Digo, macho, es que tú sabes la pasta que te vas a ahorrar cuando implementemos el RP y, no, y tengas que despedir, lamentablemente, a, a, a gran parte de tus personas de almacén porque no hacen falta. Que has crecido a, a, a lo loco, ¿sabes? Entonces, ese es un poco, ese, ese, esa reflexión de mejora es la que lleva a implantar el RP. Y es una, es una reflexión que es continua, un poco siguiendo lo que, lo, que, lo que hablábamos de mejora continua. O sea, siempre tiene que estar ese caldo de cultivo de en qué puedo mejorar y cómo me puede llevar el RP a mejorar para que, para que digamos, vaya fluyendo la relación empresa-RP. Y, y cuando entráis, sobre todo a lo mejor la primera vez que se implementa un ERP un en una compañía, ¿os soléis encontrar compañías con los procesos claros? ¿O cuál es el nivel de procesos de, de las empresas españolas? ¿no? Porque seguro que de, hay cosas que contar ahí. Depende. O sea, es, es, es, eso sí que es muy variable. Es cierto, la tradicional figura del director de operaciones se está perdiendo por el camino. O sea, no, oye, antes era... Eh, claro, yo lo, lo, sobre todo en las primeras intentaciones lo, lo, lo vi, había una figura de director de operaciones y ya cada vez está más difusa. Entonces, es una mezcla de eh, las operaciones la lleva el CEO, que además es el, el, el que hace el tema comercial, o sea, no, no, no, queda, no, queda, no queda claro el, el, ese rol. Entonces, cuando están en claros los, los procesos y las operaciones, es la base, es el punto de partida para la implantación. Entonces, hay veces que lo que hacemos es, oye, de inicio tenemos un poco esta conversación y, y, y ya dejamos claro el, el, el punto de partida de, de trabajo y hay veces que son ellos los que directamente por determinadas cosas los que, los que nos demandan, ¿vale? Aquí así que entra cosas particulares nuestras, la, de, de cómo trabajamos. Es cierto que los procesos y las operaciones son, son, son muy importantes, pero nosotros desde un inicio intentamos hacer ese matrimonio entre el, entre el producto y las operaciones. ¿vale? Uh -huh. Es decir, basado en nuestra experiencia y basado en lo que el, el sistema te ofrece de, de inicio, tú puedes haber pensado una serie de procesos, pero vamos a acordar entre los dos cuáles son los más óptimos. Porque igual puede que tú no tengas, no tengas eh, en la mente el, el proceso más óptimo o puede que yo tenga que adaptar determinadas cosas acordéase a ese a ese, a ese proceso, ¿no? Digamos, como, como empresa de servicio, lo que intentamos es ofrecer siempre el, el, la, la mejor solución al, al cliente. Sí que es cierto que veo otros RPS que lo que intentan es hacer una implantación desde el punto de vista del producto. Oye, mira, mi producto es esto y no me cuentes mucho porque tú el, el piqui lo vas a hacer así, punto. ¿vale? Eso, eso es algo que nosotros no consideramos que sea, que sea lo óptimo. Y lo que nos lleva a, a ir mejorando en, en todos los aspectos dentro del, o sea, los procesos dentro de la, de la empresa. Luego es curioso, ¿no? Porque desde fuera podría parecer a alguien, por ejemplo, que no esté en e-commerce, que todas las empresas de e-commerce deberían tener los mismos procesos y de la misma forma. Eh, cuéntanos sobre esto. ¿qué? Hay muchas, muchas, muchas, muchas variables. Muchas. O sea, es que la gente no es consciente desde el la tipología de producto hasta eh, el tamaño de tu almacén pasando por eh, tu, eh, los métodos de tus métodos de pago que le das al cliente por ejemplo un, un proceso de, de almacén de, de un contrarreembolso o un proceso de una transferencia bancaria es eh, tiene, tiene un, una serie de pasos diferentes o sea hay infinidad de variables el público al que te diriges y eh, Vendes B2C, B2B, tienes comerciales. Y, y, bueno, esto es, es curioso. O sea, no nos hemos encontrado sorpresas que sean iguales. O sea, al final, <risa> es un RP modular y, y puedes decir, joder, estamos ahora en un proceso nosotros de mejora interna y analizamos, pues, los módulos que están instalados en nuestros clientes para ver. Y digo, es que no coincide ni uno. Digo, <risa> cada uno tiene sus cosas peculiares. Y, y trabajamos, no sé, de moda podemos tener ahora mismo 12 clientes es que ni uno tiene los mismos pues porque desde que uno que fomenta más una cosa otro otra y al final es un poco la gracia de esto es el, el, el poder dar una solución personalizada a, a, a tu necesidad mira champa de Santa Fixi nos preguntaba por twitter eh, que qué rp recomiendas para e-commerce medianos y grandes eh, entiendo que uno pequeño no lo necesita todavía entiendo que vas a ir por Odoo, ¿Verdad? <risa> Es un poco al la, lado la, de la pregunta previa. O sea, lo primero que hay que plantearse es la, la, la sintonización con la tienda, ¿vale? Hay muchos ERPs, o sea, Odoo nace en, ya en, en la era de internet, es un ERP relativamente moderno, que nació en el, el del 2004. Arquitectura web moderna, Python, pues, SQL, o subrn, ¿vale? Eh, pero hay muchos ERPs que son de, de la era pre-internet, ¿vale? y que suele ser arquitectura Microsoft, eh, base de datos Oracle, eh, cliente instalado en el Windows y no lo pongas en el Windows 10 que no funciona, tiene que ser hasta Windows 7, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, la parte de conexión, ya de inicio, Odoo viene con, con todos los métodos y todas las opciones de inter conexión con otros sistemas, con, con otro sistema, la capa API, te claro. permite conectar con, sin, sin problema. Bueno, luego, además, no, con nuestra experiencia, etcétera, pues tenemos conectores con Shopify, con Magento, PrestaSol, e-commerce, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo primero que, que tendría que plantearse según e-commerce es hasta qué punto el e-commerce va a ser un canal de venta dentro del ERP, ¿vale? O se va a convertir en una herramienta anexa que para hacer la sincronización no, no, no puede ser eh, de manera sencilla, ¿vale? Ese es el, ese es el primer punto. Entonces, a partir de ahí, lo siguiente más importante, en la parte de commerce pura, sería la gestión del almacén. ¿vale? El almacén tiene que, o sea, el ERP tiene que tener funcionalidades a nivel de almacén que sea capaz de ayudar realmente a, a, a sacar los pedidos, tanto de venta como de compra, pues de la manera más, más, más óptima. Con esto dices del almacén, ¿el, ¿el RP se llega a integrar a lo mejor con, con software de automatización de almacenes para sacar los, los pedidos de forma automática? Es decir, ¿podemos automatizar desde que se ha hecho la compra hasta que hemos sacado la mercancía? Sí. Nosotros ahí tenemos clientes de todo tipo. En, en uno de ellos eh, integramos, por ejemplo, un almacén vertical, de estos de eh, automatizados. Y en general, eh, la respuesta es que sí. ¿Vale? Pero por nuestra experiencia también, hay que darle un poco, ver un poco el sentido a esa, a esa automatización, ¿vale? Es cierto que hay, hay, o sea, por los precios y por lo que cuesta mantener una un base vertical como el de este tipo, por ejemplo, es una inversión muy grande y puede que tenga sentido valorar hacer procesos eh, a, nivel, a nivel manual, ¿vale? Bien guiados con un SGA, que nosotros lo tenemos en medio dentro del, del RP, con tu, con tu eh, PDA móvil, etcétera, pero es, es, forma parte de, de la valoración. Esa automatización, ya te digo, que, que, que hay que verla con, con, con calma. La gente ah, cuando, cuando habla de Amazon, no sé si alguna vez habéis tenido opción de, de ir a, a, al almacén, o sea, no es, no, o sea, es la leche, pero es que, tenemos el concepto de Amazon de los, el, el robot, eh, sí. el, el, el eleva, no sé qué, el, el dron que te lleva el paquete a casa. O sea, eso al final es marketing. Gran parte del, del trabajo de, dentro de Amazon sigue siendo manual, pues cuestión caótica, etcétera Y luego tienen instalaciones que te cagas, ¿vale? Pero vamos, que es, es, es digamos, no, no han llegado a ese punto todavía de, de automatización, sino que entiendo que alguien ha valorado... Eh, opciones de tenerlo 100% automatizado y no les, no, no, no les, ah, no les no, ha salido. Claro. Entonces, claro. eso es un poco el, el, el plantearte el proceso y ver, y ver un poco qué es, qué es lo óptimo. Nosotros tenemos clientes que, que tienen RFID, en, en, en moda, por ejemplo, es muy, muy común. Y, y ahí ves, no están automatizados, pero tienen un túnel RFID, la, la ropa con la, con la etiqueta inteligente. Y, bueno, o sea, una, una entrada de miles de unidades de mercancía se hace en segundos. Es, es la leche. ¿Cómo, ¿Cómo sería su experiencia diferente si en vez de solo el túnel tuvieran, un, lo tuvieran robotizado, no sé qué? Pues seguramente sería igual, ¿sabes? Porque al final, el mover la caja de un sitio a otro, pues, pues puede que tenga más sitio, pero buena persona. Claro. Mola. Entonces, en el almacén, al final lo que necesitas es el, el que te llegue el pedido eh, de la forma más fácil para que lo recojas, que lo recojas y luego el control del stock para que, que sepas eh, todo esto. Ahí. ¿Se sí, suele integrar en, IRP, en el RP todo el tema de compras? Es decir, el, el sistema de predicción de cuándo tengo que comprar y este tipo de cosas. Ahora, ahora mismo eh, es un área que, que a nosotros nos gustaría eh, digamos, profundizar, uh -huh. pero es cierto que suele ser la que menos, la que menos o de las que menos eh, tenemos integradas. Vale. Tenemos una serie de desarrollos de nuestros hechos a nivel eh, pues, explotando un poco la información que está en el ERP. Uh -huh. Esto lo hicimos sobre todo en, en, en un cliente recientemente, pero no son sistemas de predicciones eh, al uso, digamos, uh -huh. o, o, o, o, o profesionales. Y entonces, la compra por tu experiencia, por lo general, todavía sigue siendo un poquito clásica en el sentido de me parece a mí que... El problema es que muchas veces es el, es el me parece a mí que, es que por el sector el, el, no hay otra. Te recuerdo uh -huh. en, en un cliente eh, entrar un día, bien, mira, Carlos, qué bien, vamos a utilizar la conexión de Levantar dos camisas, decir, ¿cuál te gusta más? Y eran dos camisas relativamente parecidas, de tata, no sé qué. Y digo, joder, pues no sé, la de la derecha. Dice, pues la de la derecha, la camisa más vendida el año pasado. No llegamos a hacer reposición, no pensamos que fuera a vender tanto. Antes de o sea antes de llegar la mercancía vendía a 100% esta camisa la hemos hecho pues, viéndola el año pasado, le hemos metido tres, tres cambios, la camisa que más hemos producido este año, la que menos hemos vendido. Entonces, claro, hay, hay productos que dices, joder, pues efectivamente aquí la predicción, pues, no, puedes, no puedes hacer nada. Hay otros productos, pues que, que igual sí, eh, Naturitas, por ejemplo, que es un cliente nuestro, que, que es uno de nuestros clientes de referencia, vende miles de pedidos al día. Tiene un catálogo long tail enorme, eh, me encantaría poder hacer la predicción en el ERP pero sé de ciencia cierta que lo hacen lo hacen por fuera vale. y, y no sé hasta qué punto lo tienen, lo tienen ahora mismo automatizado y o lo dejan a criterio un poco del de, de eh, mola entenderlo también porque que a, a veces desde fuera nos imaginamos que, que las cosas... no pasa en todas las áreas, ¿no? lo has dicho tú antes con el tema de almacenes también, ¿no? Que nos queremos creer el, el vídeo trendy como más de... Que, que existe, ¿no? De tecnologías que existen, pero siempre la tecnología tarda mucho tiempo en, en implantarse y en entrar en la cabeza de la gente. Es muy complicado cambiar ese hábito de compra, esa relación que tienes a lo mejor con tus proveedores en China o lo que sea. Y luego es que además justo... El, la parte de compra es una cadena ansiosa, ¿vale? Porque en gran medida dependes de, de cómo informatizados estén tus proveedores. Y nos queda un largo camino, afortunadamente por lo que me, me, por, por el negocio en el que estoy, nos queda un largo camino para, para que el proveedor pueda, o sea, esté 100% integrado. Vale, guay. Nos preguntaba también Juan Sánchez de, de GLS, que, que dice, aparte es una pregunta, se nota que Juan Juan ve también toda la parte de atrás, dice ¿cuál sería tu recomendación para escalar un ERP una vez decidida su implantación? ¿Cómo lo pasarías ¿Recomendarías ir a todo o a modular? Nosotros desde luego modular. O sea, siempre lo que intentamos, a ver, tradicionalmente un ERP se implantaba en años. O sea, yo antes de estar en este mundo, eh, lo vi en el banco y lo vi a mis amigos, cuando la gente te contaba historias de SAP, de Navision, etcétera, todo el mundo era como, pues llevamos dos años implantando el, wow, nos han cambiado y tal, y ayer no podíamos trabajar. Bueno, tradicionalmente era algo como muy doloroso. Y también creo que es que el, el, los arranques intentaban hacer como con mucha ambición, ¿sabes? Y un poco volviendo a la filosofía que decía antes, nosotros creemos que la relación R.P. cliente o sea, un usuario, tiene que ser mm, progresiva, ¿sabes? No, no llegar e intentar cambiar todo, estar eh, un año y pico trabajando y llegar, entregarte e irnos, sino que la relación con el usuario tiene que evolucionar. O sea, gran parte de las mejoras que nosotros podemos implementar el día a día vienen dadas por el usuario que propone, dice, cambia y cuanto antes tenga acceso a la herramienta, mejor. ¿vale? Entonces, lo que nosotros intentamos, tenemos una, una metodología que a ver cuáles son los puntos críticos para, para arrancar el, el, el pues en un e-commerce la gestión de almacén bien hecha integrado en la tienda online el transportistas integrados incluidos que es, GLS, que lo tenemos sí. integrado pero, pero digamos que inicialmente podemos, podemos ir a, a, a unos procesos más estándar para el arranque para arrancar ahí hablábamos podemos, podemos ya es un poco ese ese debate con él y a partir de ahí, pues, vamos evolucionando. O sea, en, en los almacenes hay veces que, que eh, mejoramos con un cronómetro, con el Casio de toda la vida de, a ver, el piqui, porque Igual lo haces tú, lo hacemos nosotros aquí internamente, nos puede llevar X, pero vemos al usuario ya metido en faena, tal, con, con la carga del almacén, el producto grande. Y, y digamos que se mejora en base a, a, al cronómetro, como nos forma una, una competición. Y eso... Con un acceso rápido al producto, creemos que es la mejor manera de hacerlo, siempre y cuando el cliente también eh, entienda. ¿vale? Es esa, esa relación a la que nosotros eh, fomentamos. ¿Y, ¿Y cuánto puede tardar en un e-commerce típico que no tenga un RP y que se decida meter un RP? ¿Cuánto puede tardar esa primera fase hasta tener la, la versión mínima de procesos integrados? Lo primero, y aprovecho el Chascarrillo, eh, lo primero que habría que ver es qué chapuzas han hecho para la gestión del e-commerce. <risa> porque nos hemos encontrado auténticos Frankensteins de decir, joder, Magento, módulo indio, RP, no sé qué, uff, <risa> qué complicado. Pero bueno, quitando eso, eh, normalmente suele ser, nosotros ponemos la cifra siempre de 3, 4 meses. O sea, vale. queremos arrancar rápido, ¿vale? Uh -huh. Ahí ya depende. Pues, eh, un naturitas es que cuando, cuando empezamos a trabajar con ellos. Bueno, es que además iba mucho más rápido que nosotros. cambiando el almacén tres veces, el almacén vertical, eh, Italia, la web era de una tecnología, luego otra, era otra, y nos costaba. Ese, por ejemplo, pudimos tardar un año, y es como, aquí internamente era una catástrofe, un y no hemos arrancado. Pero intentamos ser lo más ágiles posibles. Tres, cuatro meses sería, sería lo ideal. Vale, y, y también con esto hemos dicho, o, o, ¿es habitual y, o incluso si lo recomendarías utilizar, si eres solo un e-commerce o arrancas solo como e-commerce, utilizar la plataforma e-commerce como, como RP? Y pros y contras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemática te genera el hacerlo así? Si tiene sentido y lo, el volumen no es muy alto, obviamente para mí esa es una fase todavía de validación y, y, y digamos que, pues, hazlo con el con e-commerce, el e ¿vale? El problema es que eh, se puede crear internamente como un mal vicio de chapuzas, ¿vale? Y entonces, ese círculo vicioso luego es difícil salir de él. Salir de. Entonces, entendiendo que luego vas a necesitar una solución más profesional, sí que se puede hacer en el e-commerce determinadas eh, operaciones. Pero ya te digo que es que luego nos encontramos con, con, con, con gente que por volumen, dices, joder, macho, es que haber echado números, ¿sabes? que Este toque a veces es difícil eh, justificar nuestra inversión. Ahí siempre, siempre parafraseo a, a Ignacio Riesco de Interactive, que dice, macho, yo vendo máquina de vender, máquinas de vender dinero. Y es como es, a la gente le pone decir que le, que le vendes algo que le, que le va a hacer yeah. ganar dinero. En nuestro caso, es, es más complicado de vender, porque al final no, el retorno no es tan inmediato. Pero, no, no es tan visible, quizás, no, porque sí, está, está ahí, pero no se ve. Pero, pero en la filosofía es la misma. Al final es, es una inversión que te va a hacer ahorrar dinero vale y que además te puede hacer vender más. Una, una de las, un poco de la, de, la, de la pregunta, una de las cosas que, que, por ejemplo, en el tema marketing yo veo, habláis mucho del tema del CAC, del LTV, y, y yo me imagino a, a la gente de marketing desganándose los sesos diciendo cómo Cómo bajar el CAC, el, cómo aumentar uf, eh, la campaña de marketing, ahora voy a cambiar de plataforma, voy a hacer este onboarding y no sé qué. Yo me lo imagino y luego digo, macho, que te he comprado el, hace, el lunes pasado, me, llegado, me ha llegado el pedido eh, incorrecto e incompleto mmm, una semana después. O sea, no te voy a recomendar en la vida, ¿sabes? <risa> sí. Entonces, ya no, ya es, has perdido un cliente, tu LTV baja, y además, como te voy a poner a parir en 14 sitios, tu CAC puede que aumente porque todos mis amigos no te van a comprar. Entonces, es, es complicado. Y alguien de marketing, el otro día leía un post de Samuel Hill, que también tuviste aquí, mm. que mismo hablaba, este toque ponía un ejemplo más de, de software, hablaba de inversión en marketing. Es que no, no, no solo afecta al marketing es de cosas cosa, sino que la excelencia operacional eh, es, es, digamos, un, un un factor que influye mucho, ¿vale? hacer las, las cosas bien. Total. Y además, por ejemplo, los e-commerce que son negocios de escala, que donde empiezas a tener rentabilidad cuando ya tienes mucho volumen, para eso necesitas unas operaciones perfectas. Volvemos al caso que decíamos de Amazon o el caso de Naturitas, ¿no? que con lo que mueven, o sea, no eres capaz de escalar a esos niveles si no tienes todo muy bien controlado. Y, y cuando ya llegas a esos niveles, optimizas la, tus compras, consigues mejores precios y ahí es donde ra, realmente aumentas el margen. Que muchas veces, lo que has dicho tú, nos quedamos CAC frente a lista Time Value, pero muchas veces lo medimos en base al dinero que nos da el usuario, no al margen que generamos, Desde luego. este tipo de cosas. Una de las cosas que más me sorprende, en, en, en, sobre todo en los e-commerce, en los e la gente no sabe lo que le cuesta el producto. No. Dice, ¿Cómo no sé lo que me cuesta el producto? Pues mira, lo compro a 10 euros. Dice, no, no, no lo compras a 10 euros, que te lo traes de China. Y cuando te lo traes de China, el coste del barco, uf, ya no son 10, ya son 15. Y, y luego no lo vendes y lo tienes que y lo tienes almacenado. Imagínate, un operador logístico que te cobra X, ya no son 15, son 17. Y cuando haces rebajas lo vendes a 15, pues estás jodido, macho. Y el, el tema del coste es, es, es uno de, de nuestros caballos de batalla, que la gente conozca bien sus costes, porque al final es que es una empresa de producto, se, uh -huh. o sea, se cimienta en el coste del producto y a partir de ahí crece todo, el precio de venta, el margen. Y, y, y, y eso, por ejemplo, con, un, con un, una solución que no sea de respecto, pues no, no lo puedes conseguir. Es imposible. Totalmente de acuerdo. Antes has hablado de, has dicho, bueno, incluso esto en una primera versión lo puedes hacer internamente, ¿vale? Entonces, uh -huh. que ha tocado el tema de implementación interna versus externalizar. Pros y contras y situaciones donde recomendarías cada uno de los casos. En general, abordar una autoimplantación es bueno, ¿vale? Y metido piedras contra mi tejado, uh -huh. ¿por qué? Porque ya te pones en ese punto incómodo de decir: te voy a conocer la herramienta, investigo, pruebo, veo un poco mi proceso, cómo es eh, respecto a, a lo que me ofrece. ¿vale? Eh, puede que inicialmente empieces en SAS, pero luego te ocurras un poquito y te lo, te lo instalas. Puede que empieces a ver algo de cómo funcionan los módulos. Entonces, todo el conocimiento, digamos, solo el conocimiento que te, que te da el abordar en la autoimplantación es que es, eh, vamos, perfecto, ¿vale? Porque si luego abordas un proyecto con un implantador, todo eso te va, te va a servir a la, claro. a, la, a la perfección, ¿vale? Entonces, sí que hemos visto algún cliente que ha llegado con, con, con el ERP autoimplantado y que a partir de ahí ha llegado un momento en el que ha dicho, oye, eh, vamos a ver cómo puede ir un por los motivos que sean. Entonces, eh, yo sí que lo recomiendo, ¿vale? Sí que lo recomendaría. Sobre todo como, como, fuerte, como fuente de conocimiento y además como punto de partida también de, de, de la implantación. Es una forma Eso, de hacer los, los deberes iniciales sí, ¿no? casi, de, de entender qué es lo que me va a pedir el profe cuando, cuando me sí, lo ponga en serio. No, y además eh, en determinados negocios, también depende del perfil, ¿sabes? O igual eh, si es un perfil eh, con, con conocimientos previos, o pues es que pues, o sea, lo pueden arrancar y puede, estar, y puede estar funcionando en la empresa perfectamente. ahora el implantador al final lo que te va a hacer es acortarte tiempos, porque va a llegar y, te va, y, y basado en su experiencia pues va a ser mucho más rápido y con esa experiencia te va a contar también cómo ha solventado problemas que tú tienes en otros, en otros clientes. Uh -huh. Y eso al final te hace, dentro de ese periodo de reflexión de, de tus necesidades, pues te hace también el, el decir, joder, pues igual no tengo que ser el más listo de, de, de mi sector, y vamos a ver cómo ha resuelto X, Y o Z en los problemas y podemos adaptar nuestros procesos a... Pero bueno, que, que, que volviendo a tu pregunta, a mí sí que me, me, parece, me parece correcto que la gente intente la... Ahí entonces, por lo dicho, en la externalización en el fondo también una, una parte de consultoría, ¿no? Que a lo mejor desde fuera te pueden recomendar, ya no solo a la tecnología, sí. sino esa recomendación de, de proceso, decir, oye, tú estás haciendo esto así, pero en cuanto crezcas un poco más, fíjate lo que le pasó a Naturitas o a fulano, que en cuanto dio este salto se encontró este problema. Sí, sí. De nosotros, dentro de nuestro trabajo, hay una parte de consultoría, porque, o sea, sería, forma parte de nuestro, de nuestro servicio. Claro. Pero es cierto que, hay cosas muy específicas pues que nos pueden escapar. Y hemos trabajado con, con consultores externos, con Juanjo Montier, que también tuviste aquí en, sí. en, en el programa, por ejemplo, en la parte logística, que, que vienen a, a, un poco a ayudarte a crear las ideas, a tomar otra serie de decisiones también más operativas, pues, por ejemplo, en el almacén, si estás cambiando de nave, que nave puede ser la más óptima? Equipamiento, eh, eh, los layouts, eh, estaterías, ¿vale? Te, te ayuda a tomar una serie de decisiones que luego revierten en beneficio dentro del ERP. Dentro o nosotros podemos, si sí, sí hay cosas, hay, hay, hay gente que tiene un director de almacén que tiene experiencia, por ejemplo, sí. y tomamos las decisiones en primera él. O sea, que, que ahí es un poco el, el apoyarse en profesionales en general. A mí sí. me parece que, que en un tema tan delicado como, como es la gestión de una empresa, pues es, es importante. Sí. Totalmente, porque es le estás tocando el cerebro de la empresa. O sea, es una operación mayor, ¿no? es eh, Mira, voy a tirar Pero una no. pregunta que nos hacía el amigo Sergio Fernández de, de Minsight sí. eh, por Twitter y que a mí me parece muy interesante. Dices, ¿qué pintan los OMS, los Order Management System y el RP en el juego de sistemas del e-commerce y cómo está todo conectado? Y también, si quieres, cuéntanos un poco la visión de, a nivel de sistemas en e-commerce, ¿qué más piezas hay? Porque le, lo mismo, la gente solo piensa en el magento y, y todo lo gordo está detrás. Eh, hay una tendencia ahora con, con la parte de, de OMS, de tenerlo externalizado. Y básicamente lo que es, es un poco priorizar, o sea, darle una lógica a la gestión de, de, de pedidos, ¿vale? Suele ser en, en, en sistemas eh, independientes, pues para ayudarte a, a sacar, eh, en este caso, a nivel de logística, los, los pedidos de venta. De, de la manera más óptima. Pues, por ejemplo, le puedes meter lógica del tipo eh, priorizar eh, un cliente VIP sobre un cliente eh, no VIP, que ese pedido salga antes. O, en el caso de una ruptura de stock, oye, pues mira, tienes un cliente descontento porque falta X producto, redistribuye y en cambio, este cliente tiene, tiene eh, reservado otras, otras unidades que podrían hacer falta en otros pedidos, redistribuye todas las unidades en el resto de pedidos y tienes un cliente descontento y en, en contraposición a igual 10 clientes descontentos porque estén en una ruptura de esto. ¿vale? Nosotros, eh, esa gestión de OMS a día de hoy, de momento, la hacemos 100% dentro de dentro de, de no, por ejemplo, en, en, en, volviendo a Naturitas, que o se van no a producir el resto de mis clientes, es el único que estoy nombrando, eh, ellos tienen una gestión de, de producto en frío, por un lado, y luego una gestión de, de horas de corte de los transportistas. Entonces, si tú haces un pedido en Naturitas a las 4 de la tarde, por ejemplo, y e incluye producto, producto en frío, ese pedido se va a priorizar porque el transportista llega a las cinco y media como hora de corte va a aparecer en la pantalla y va a decir, oye, cinco y media hora de corte, está lista esta agrupación de pique y la tenés que, que ejecutar antes. Y bueno, eh, le metemos determinada lógica también, este es un ejemplo eh, rápido, <risa> le metemos determinada lógica que, que podría en algún caso caer dentro del de, de OMS. Es. Pero es este cierto que es una tendencia ahora y que, y que puede tener su... Puede tener su, su su sentido, tenerla estandarizada en el momento en el que eh, el, el tema se, se complique. Claro. Sí, y bueno, luego, también tiene, tiene lógica porque estamos creciendo mucho en volumen de pedidos en e-commerce, ¿no? O sea, que ya en, en algunos casos eh, son miles de pedidos al día que, que bueno, que, que no es tan fácil de gestionar. Desde luego. O sea, el, el, y además con, con, hay momentos en los que no te esperas, picos, eh, uh -huh. pues, todo el tema de la situación que hemos vivido. Ha habido mucha, mucho impacto negativo, pero ha habido un impacto brutal de crecimiento en, en, en otros clientes. Y tienes que tener un sistema capaz de, capaz de soportarlo. Hemos visto clientes que han estado semanas con volúmenes de Black Friday. Pues, a, a 31 de diciembre haciendo la planificación del año, seguramente no se lo pensaban, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es, es el tener el sistema que te permita ser ágil y que te permita eh, lidiar con ese, con ese, con ese volumen. Y volviendo a la pregunta de, de, de qué sistemas hay eh, en torno a un, un e-commerce, normalmente, eh, o sea, rebobino. <risa> Básicamente, eh, un e-commerce se puede gestionar con la plataforma de venta online, una herramienta de, de email marketing, ¿vale? el RP y luego alrededor del RP suele haber diversas integraciones, aparte del, del específico de la, de la tienda, pues los transportistas, por ejemplo, es una, es una integración eh, muy importante, marketplaces y vendes, haciendas, si llegas a un determinado volumen y está sujeto al sí, al ¿vale? Pero en general el RP es el, es el core de, de, de la empresa. Y nosotros es un poco el, la arquitectura de sistemas que, que hay un PIM en algún cliente también, por ejemplo, pero bueno, en, en general el ERP es, es, es el eje central y el que manda sobre, sobre todo el sector. Mola. Y acá has hablado de, de lista de, de, de, o sea, de sistema para enviar correos. Estaba una pregunta, nos hacía Maxi y Maximiliano Jabugo, que si va más por la parte de, de CRM. Pero te la hago y así vemos tu, tu visión. Porque también tradicionalmente, RP y CRM hay, hay, hay como una ligera ¿Pero? lucha, ¿no? Y él nos dice, yo creo que la lista de correo y el CRM es la base de cualquier tienda desde que abre sus puertas, sea grande o pequeño. ¿Aporta valor al pequeño o solo al mediano y grande? Aporta valor a, al pequeño también, desde luego. Es cierto que la política desde Bélgica con Odoo es eh, muy radical <risa> y es utilizar el ERP para absolutamente todo. O sea, las últimas versiones se cuentan con un CMS para que montes tu web, un e-commerce para que montes tu tienda online, una, una herramienta de, de email marketing. O sea, el objetivo de Odoo en Bélgica es que una empresa se lleve 100% desde ¿Vale? Entonces, a partir de ahí es decisión un poco del cliente elegir la idoneidad de, de las herramientas para poder complementar lo que es el core del RP, que es un es insustituible, con otras herramientas pues, que, que puedan tener sentido. Normalmente, lo que nosotros vemos es que el, el CRM para e-commerce, entendido como herramienta de, de emails normalmente, ¿vale? mm. eh, está externalizado. ¿vale? Pero sí que nos parece clave tenerlo desde, o sea, todas las empresas que ya llegan a, a nosotros con, con necesidad de un ERP, todas tienen su CRM. Desde algo más tradicional como puede ser MailChimp hasta Clavillo recientemente, se si está viendo ah. mucho, bueno, hay, hay diferentes opciones ahí que tampoco es tampoco es ninguno, pero pero entendido como CRM de ese tipo, eh, vamos, todas lo tienen, ¿vale? Porque al final la base de datos de cliente en, en la validación del e-commerce e es... Es, es crítica y sin, un, sin una herramienta donde lo gestiones, pues es muy complicado. ¿Y hay algún tipo de tensión entre los RPs o los CRM? o siempre son mundos que ni se tocan? Mm, yo nunca me he pegado por nadie por esto. Sí que, sí que tradicionalmente había, había como mucha confusión. O sea, hay gente que viene buscando un RP y lo llama CRM. ¿Por qué? Porque si te vas al, a la definición pura de CRM, de customer relations y management, pues claro, nosotros tenemos claro, datos claro. de clientes y, y como te pongas, pues hay eso es un, eso es un término muy abstracto. Pero en general, eh, cada uno somos, mientras cada uno hagamos lo nuestro en nuestra parcela, no tiene. Suele digamos, no suele haber.. No suele haber con, con Salesforce, por ejemplo, hace años hubo. Sí que había había, se metían en cosas en la parte de CRM pura que, que no tenían mucho sentido, sí, claro. porque ya, ya entraba en el en área de gestión y no, no, no tenía sentido. Pero bueno, que hay como, como dis, disputas como tal, yo personalmente tampoco las... No hay. <risa> Nos preguntaba Sergio Fernández también que ¿cómo ves el e-commerce B2B? Yo creo que es un, un tema también muy, muy interesante donde los RPS eh, tienen mucho que decir. Pues, es una pregunta muy interesante y compleja a la vez. El e-commerce e B2B, en, en, digamos que, eh, en general, ha ido como un poco a rebufo del B2C, ¿vale? Sí. O sea, todos los, los, los e-commerce B2B que pues, nosotros hemos, hemos trabajado, al final solían ser un apaño del e-commerce e B2C que suele ser, o sea, pudo ser el punto de partida de inicio del, de, de, la, de la venta online, ¿vale? Entonces, eh, es, es, es, otro, es otra gestión totalmente diferente. Por ejemplo, los que nosotros tenemos de este tipo, hay mucha importancia en el tema tarifas, en el, en el tema facturación, en, en, la, en la relación. Eh, la, la gente que vende B2B no solo suele hacerlo en, en su e-commerce, sino que suele tener empresas especializados. O sea, ya estás en es un punto de, de, de sincronía con, con, con, varios, con varios sistemas. Que, que, bueno, que, que afecta Y luego a nivel operativo pues, pues tiene su impacto. O sea, suelen ser pedidos más grandes, el, eh, la unidad de, de almacén no es el paquete sino que es el palé, claro. la gestión del transporte pues es diferente, es, es otro, es, es, puede haber gestión de RPAs, o sea, es, es sí que cambia a nivel procedimental, cambia, cambia, cambia bastante. Y, y, y cada vez es, es una tendencia mayor. Antes el, el, o sea, el digamos que que, el, que tradicionalmente era como, como relaciones muy muy vinculadas a un comercial, ¿vale? Pero ahora eh, cada vez el, el, digamos la tendencia es tenerlo cada vez más automatizado. Quería ya, vamos a ir acabando ya, que te estoy robando mucho tiempo, pero es tan interesante hablar contigo que, que se nos alarga, pero quería preguntarte un poquito sobre tus aprendizajes escalando a Factor Libre. Al final, sois una empresa de servicios, 20 personas, y tus aprendizajes, además, de, para empresas muy similares a la tuya, también yo creo que pueden servir para todos aquellos, sobre todo, que tengan una empresa de servicios. ¿Qué, ¿Cuáles son tus aprendizajes clave durante estos años? Uf. <risa> o sea, nosotros hemos sido, o sea, el factor libre de ahora no es el factor libre de hace 10 hace años. Y hemos ido tomando decisiones y validando muchas cosas. En un momento eh, nos planteamos ir a, un, a, un, a una modalidad más SaaS, por ejemplo, que descartamos casi de unos cuantos miles de euros después, descartamos casi de inmediato porque pues, era otra empresa totalmente, totalmente diferente. Y a la hora de escalar eh, es complicado porque, claro, el... el escalar una empresa de servicios, al final ser, o sea, nuestra moneda de cambio es, son las horas y, y, y digamos el valor que aportamos al cliente. Entonces, lo que estamos promoviendo un poco es especialización. O sea, antes aquí todo el mundo sabía hacer de todo. Bueno, hasta cierto punto también. ¿eh? Pero digamos que eh, ya tenemos perfiles más concretos por área funcional o por un poco, tanto técnicos como funcionales, o un poco por inquietudes de, de, de la persona. Y sí que estamos, eh, sí que hemos ido mejorando implementando internamente metodologías y, y, y procesos también nuestros, ¿no? un poco yendo en, en esa filosofía de, de, de ir mejorando, pues para, para, para ir creciendo y, y, y un poco adaptándolos a las a las necesidades. Tenemos, por ejemplo, una, una figura ahora de de gestor global de proyectos, un poco una capa por encima del, del project manager que, que es un poco el encargado de organizar todo el backlog, de, de tareas a realizar y que, y, y que añade un, un punto de conexión conmigo que estoy a, a, a más cosas. Bueno, pero en general eh, soy consciente de que, de que nuestro, nuestra, nuestro trabajo se basa en horas, escalamos en base a nuestra experiencia en cobrar más por nuestro servicio, ¿vale? Y bueno, no es, sé que no esto no va a ser una empresa de, de 500 trabajadores, porque no es, no, no es escalable como, como Usas o como, como otro tipo de empresas, pero también tengo claro que no quiero perder la, la cercanía con nuestros clientes y el servicio por el que nos valoran. Y seguramente con una empresa grande pues no lo podamos, no lo podríamos hacer. ¿Y, ¿Y cómo gestionéis? Porque yo creo que es un tema complicado empresas de servicios. ¿Tenéis equipos dedicados a cada cliente o son equipos compartidos y tienes que hacer esa doble, doble visión ¿no? de cómo tengo saturado el equipo y, y cómo le estoy dedicando a cada cliente? Dedicado al cliente exclusivamente solo está el, el Project Manager. Vale, Vamos luego, sí que intentamos que al menos haya una persona técnica de referencia dentro del, dentro del cliente. Pero el resto de tareas se, se desarrollan un poco en, en, en horizontal. Porque también es cierto que una de las cosas que promocamos es no hacer un silo por, por proyecto. O sea, que un, un cliente, que era un problema que seguramente hemos tenido en el pasado, que un cliente se convierta en algo muy específico y que, y que no podamos reaprovechar conocimiento de desarrollo sin el resto. Entonces, esa visión horizontal nos permite que, a la hora de plantear un, una, una necesidad de un cliente, nosotros también valoremos internamente si tiene sentido el que, el que esa necesidad la tengan otros clientes y proponer un proyecto igual global o donde haya sinergias, entre ellos. Bueno, pues así, que, así que intentamos salir de ese foco al 100% de, de proyecto de cliente y hacerlo más, más transversal. Eh, mola. Has, has hablado de subir precios, ¿no? que, que, que es eh, una buena forma de escalar, pero yo también creo que a todos los que tenemos una empresa, vamos a tener una empresa de servicios, es una cosa que, no, que da miedo, no da, da vértigo. ¿Cuáles son tus aprendizajes? ¿En qué momento hay que subir precios? Eh, ¿Hay que tener miedo? ¿No hay que tener miedo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo afecta? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? O sea, básicamente es que el, la experiencia es un grado, macho. Y, y, y es que hay cosas como que el, lo que antes hacíamos en cinco horas, ahora lo hacemos en una. No te claro. puedo cobrar. Y la persona que lo hace en una hora ahora cobra tres veces más de lo que cobraba cuando lo hacía en cinco, ¿sabes? Entonces hay que buscar ese equilibrio de. Yo tengo un equipo muy bueno, lo que te comentaba antes. Intento cobrar, o sea, cobrar, intento pagarles lo más justo posible. Y, y si puede ser algo más, pues mejor. Y al final es que el cliente tiene que entender que está comprando un jamón pata negra y que, que tiene que pagar por él. Entonces, pues bueno, eh, es cierto que en clientes, pues con más antiguos, con, con otras tarifas, etcétera pues, pues cuesta. Pero al final todos suelen ver el, el, el valor que aportamos. Y estamos hablando, tenemos una estructura, depende con quién nos compare, ¿sabes? O sea, un consultor, o SAP, Inavision, etcétera O sea, hay veces que yo me encuentro tarifas. Y digo, joder, macho, digo, seguro". sí, <risa> o, o, obscenas. hay tarifas obscenas, obscenas. por ahí, las escuchas y dices, uy, esto esto es para otra cosa segura. algo Y chulo". nosotros, pues bueno, ya te digo que, que no lo ganamos mal, porque, no, porque es así, pero intentamos estar en, un, en, en, en precios razonables y que el cliente vea que aportamos valor y que tiene que pagar. O sea, básicamente ese sería, el, ese sería un poco el, el, el, el y, y quizás que no hay que tener miedo, ¿no? O sea, que, sí. que si, si tú consideras que lo vale, vas subiendo y que no, la empresa sigue y va bien. Mira, ahí, ahí sigo, no sé si, si has conocido a, a, a Luis Monge, se llama, que, que también sí. tiene un, un podcast de ventas. Eh, Luis Monge Malo, que tiene el de ventas sí. en, en radio, no, no me acuerdo qué radio era. Yo tampoco me acuerdo, pero recuerdo, tío, antes tenía, creo que ya no, eh, tenía, tenía una jefa que hacía webs, y en, en, en su web ponía claramente, en plan, hacemos proyectos web a partir de, creo que era 10.000 euros. Sí. Si no, si tienes un presupuesto inferior, de inicio, pues, no vamos a ser clientes, o sea, no vamos a ser en la empresa para, para vosotros. Sí. Y lo piensas y, y, y tiene, tiene como mucho argumentario en el tema de precios y de ventas, y, joder, es que es verdad, ¿para qué vamos a perder el tiempo si tienes, si, si, si, si, si tienes un presupuesto? Bueno, nosotros que nos adaptamos a muchos precios, ¿vale? Pero si tienes un presupuesto de, bueno, muy a la baja, de 300 euros, pues obviamente no, no, no, no somos para ti. Necesitas otra, otra cosa, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que, que las empresas de servicio tenemos un poco ese síndrome de, de impostor también. Porque, bueno, esto cambia muy rápido, hay, hay muchas soluciones. Y a veces te cortas un poco diciendo, joder, realmente estoy aportando el valor que mis clientes pagan y, y el precio que, que, que ofrezco es justo. Y como, y como seas muy autocrítico, pues igual empiezas a dudar. Pero si, si haces un análisis un poco profundo, pues ves dónde estás, lo que has llegado, lo que puedes ofrecer, incluso pues se me parece barato, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es un poco esa, esa reflexión la que, la que yo creo que... que, que... Mola. Ya para acabar, eh, y esta es un poco más personal, L las empresas de servicio, yo creo que uno de los problemas que tienen es que suelen ser muy time consuming. ¿no? O sea, todas las empresas le puedes dedicar todo el tiempo que quieras, pero cuando es producto, y a mí me ha pasado, en el fondo el román lo pones tú y le puedes meter más cabeza, cuando es con cliente, pues como se te acumulen tres clientes que salen a producción la próxima sí. semana, pues ya quieras lo que tú quieras, estás jodido. ¿Cómo llevas el equilibrio personal, profesional y, y qué has aprendido en este periodo para, para, para que no explote tu vida? Es una pregunta muy personal. O sea, a veces a mis amigos de, de, de broma, les digo, mi empresa tiene 12 años, 5 novias y 4 casas, ¿sabes? Entonces eh, es complicado. Sobre todo los primeros años, los primeros años de Factor Libre, sobre todo, o sea, hay muchas cosas que no os he contado. Eh, la primera oficina era un loft aquí en la avenida Manoteras de. Había 60 metros cuadrados, en, en la, eh, los puestos eran la mesa del comedor de Ikea, que todavía tenemos, por cierto, y que, y que estaban aquí en el, en el comedor de la oficina actual, y yo vivía la parte de arriba. O sea, había días que la gente entraba y como hubiera quedado hasta tarde o llegara muy pronto, pues me viene la cama. Lo tenía, lo tenía tapado, bueno. Y, y, y digamos que eh, en, en esa época... Era, fue muy complicado para mí el, el separar el, la vida pre, profesional y, y, y personal. O sea, el ordenador lo tenía a 10 escalones de distancia. Pero bueno, ahora, ahora lo intento llevar con, con, con, con más filosofía. Una de las cosas que me han ayudado, y mira, nunca pensé que iba a contar esto, es el deporte. Hago mucho deporte, intento hacer mucho deporte y hago alguna actividad muy de... De, de, de quemar eh, rabia, boxeo por ejemplo y, y, y lo que sí que intento es, es, es respetar el, mis horarios y a ver si mi, mi cuarta novia queda pues, de hecho estoy muy enamorado seguro que lo doy esta vez este podcast ya, ya, ya, es la definitiva. Tú dile que, que has llegado a ella con mucho aprendido, con mucho aprendido. Sí. Dile, te, te estás quedando con lo mejorcito, con el mejor claro. Carlos. <risa> tal cual. <risa> ya, ya para acabar, Carlos, ¿por dónde te puede seguir la audiencia? Si hay alguien que, que le ha gustado todo lo que nos has contado y quiere contratar contigo o seguir lo que compartes, ¿por dónde te pueden seguir? Mi Twitter es Carlos Levana, tal cual, mi nombre, mi, mi apellido. luego eh, me encontré ese factor libre. La verdad es que no soy, o sea, soy un poco muy consumidor de, de, de Twitter, sobre todo, y de podcast, con lo que hemos hablado antes de empezar, pero comparto pocas cosas, la verdad. Soy un poco aburrido. Eres muy RP, estás ahí atrás. Ahí, ahí, wow. Muy óptimo. Entonces, bueno, eh, por ahí me pueden encontrar o LinkedIn y nada, cualquier cosa que, que pueda ayudar, eh, encantado de hacerlo. Nada, Carlos, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, porque han salido 200.000 temas. Yo espero, al menos, que, que la audiencia que nos haya escuchado empiece a entender la importancia de un ERP. Lo hemos dicho, los negocios que realmente crecen, sobre todo cuando manejas muchos productos, muchos pedidos y demás, o le metes ese cerebro o, o explotan. Y lo dicho, muchas gracias y dentro de un tiempo volveremos a hablar y a profundizar más porque nos hemos dejado muchas cosas todavía fuera. Y sí, encantado. Y a ver si ya es, ya es fuera en ¿no? un Digital Beers o algún evento similar. Sí. Si, si no, nos inventamos unas birras en cuanto se pueda y apañado. Un bueno, abrazo, Carlos. Un abrazo.